Las almas no entienden de distancias. Son nuestras almas la que se aman. No hay nada distante entre nosotros. Cabalgamos unidos como potros. Seguimos juntos aunque no lo estemos. Son solo distancias las que nos separan Pero la historia que comenzó un día No tiene ni tendrá tintes de terminar Si te queda algún miedo en mente, olvídalo si crees que algo puede hundirnos y lo no pienses, tengo el quitamiedos muy preparado, tengo un salvavidas siempre presente, las almas no entienden de distancias, son nuestras almas las que se aman. No hay nada distante entre nosotros Cabalgamos unidos como potros En nuestros sueños siempre hay realidad Atravesamos con el alma muros y espacios Las barreras que ahora tenemos son pasajeras y vendrá pronto el día en que caigan esas barreras. No hay nada distante entre nosotros, cabalgamos unidos como potros, cabalgamos unidos como potros.